El Gran Premio de Abu Dhabi marcó el fin de la primera temporada de Sergio Pérez como piloto de Red Bull. Una temporada que había empezado con la llegada del mexicano al equipo austríaco proveniente de Racing Point, eh, donde había tenido un muy buen 2020, con una victoria en seguir la primera que tuvo en su trayectoria en la Fórmula 1, y también con el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos, incluso por encima del piloto al que reemplazó en Red Bull, es decir, eh, Alex Alon. A su llegada eh, al equipo de las bebidas energéticas, eh, Pérez pidió seis carreras de adaptación, eh, porque la realidad es que el Red Bull era un auto muy diferente a lo que era Racing Point de 2020. El Racing Point era un auto con mucha eh, potencia, el motor de Mercedes, eh, sobre todo en las rectas y el Red Bull es un auto que tiene mucha una aerodinámica mucho más eh, compleja ¿no? que, que también genera que, que el auto tenga como punto fuerte el comportamiento de las curvas y no tanto las rectas así que era todo un desafío para Checo el de adaptarse al Red Bull y a la sexta carrera eh, ocurrió eh, este golpe de escena que fue la victoria de Sergio en Bakú Primero ante un abandono sorpresivo de Mozart Tappen ante, cuando se eh, tuvo una pinchadura de un neumático. Y después con un error de Lewis Hamilton en un relanzamiento que le entregó prácticamente la victoria a, a Checo para, para festejar y lograr su segunda victoria en la Fórmula 1. Y ese envión también lo repitió en Francia que fue la carrera siguiente donde logró un muy buen podio eh, ahí con Red Bull donde ya parecía... Que, que el mexicano ya se está adaptando al equipo, sin embargo, ahí a partir de esas carreras eh, volvió a tener un bajón. Empezó a tener algunas carreras irregulares, eh, pocos rendimiento en Silverstone, después en lo que fue Estiria, eh, lo que fue el Gran Premio de Austria, y después en Gran Premio de Hungría abandonó en la primera vuelta después de eh, un, un incidente con Valtteri Bottas. Ahí en Guadarrín, aquel incidente grande donde abandonaron como cuatro o cinco autos. Y bueno, no se daban los resultados para el mexicano después de aquella victoria alentadora. Y supuesto, puesto parecía que estaba en riesgo. Pero bueno, eh, Red Bull confió en él. Eh, a pesar de que muchos pensaban en Gasly para el 2022, en alguna otra alternativa para Red Bull para ocupar eh, esa butaca, eh, eh, tanto Jordan como Helmut Marco le eh, decidieron renovar el contrato por un año más a Checo Pérez lo que también le significó eh, quitarse una mochila grande una presión muy grande de tener esa incertidumbre si iba a continuar o no en Red Bull bueno, después de tener algunos parciales ya después de la segunda parte del campeonato eh, en Italia y en Rusia había mostrado un buen rendimiento sin lograr eh, tener eh, buenos resultados en pista sin embargo cuando llegó Turquía pudo finalmente lograr eh, un podio, eh, el tercer podio del año, de, bueno, después de aquella victoria y en, en Bakú y el podio en Francia, pudo repetir en Turquía y ahí empezó con una buena racha, también logró un podio en Estados Unidos, otro podio en México muy festejado, el primer podio de un piloto mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez, todo el mundo muy, muy alegre, en la pista de Ciudad de México para festejar el logro de, de su piloto, eh, lo que significó también que, que, que Checo Pérez haya retomado finalmente eh, un buen rendimiento con Red Bull. Bueno, después se suscitó eh, eh, alguna, el problema de que Mercedes volvió a estar en los primeros planos con aquel motor picante eh, que debutó en Brasil, donde Hamilton tenía 20 kilómetros de diferencia en la recta eh, por encima del, del motor honda de red bull y bueno ya no dio mucho margen para que el mexicano se pudiera destacar así que bueno eh, su tarea fue más que nada tratar de, de colaborar con Max Verstappen de tratar de lograr eh, un buen juego de equipo eh, para que Max pudiera eh, Tener el Mundial de Pilotos. Y también Red Bull logrará consagrarse. En el Mundial de Constructores. Bueno. Ahí se sucedieron algunas, algunas carreras. Bueno, En Qatar terminó eh, cuarto. Eh, al, al igual que, que en Brasil. Y bueno. Después en Arabia Saudita Tuvo aquel, aquel incidente con Leclerc. Donde el mexicano. Eh, terminó empatando contra el muro. Y produjo un abandono. Pero bueno. Eh, esas situaciones son las que bueno ya. Ya parecían que, que el mundial de constructores ya era una, una cuestión perdida eh, con respecto a Mercedes. Y bueno, el foco pasó eh, totalmente a tratar de, de ayudar a Max en, en su busca de campeonato. Y ese, esa labor eh, el mexicano la, la cumplió excelentemente bien en Abu Dhabi. Primero en la clasificación, dándole la succión en los sectores 1 y 2. Eh, de circuito de Jazz Marina. Para que Max lograra la pole position el sábado. Y después el domingo. Eh, con un muy buen juego de equipo también. Eh, al quedarse en la, en la pista. Cuando Hamilton que estaba siendo líder. Fue a cambiar neumáticos. Y volvió detrás de Pérez. Y el mexicano emprendió una muy buena eh, defensa. De, durante dos vueltas. Para evitar que, que Hamilton pudiera... Eh, sacar una brecha a Max Verstappen y Max a su vez pueda acercarse a la cola del auto de, del Mercedes así que bueno en esa, en esa parte eh, Pérez eh, logró destacarse eh, tener un muy buen papel como, como jugador de equipo mucho mejor que lo que fue Valtteri Bottas en la última parte del campeonato y también terminó por, por justificar aunque por ahí con un poco de tardanza esa renovación eh, de Red Bull para ser piloto del año 2022. Así que bueno, habrá que esperar eh, si ese envión que tuvo Sergio Pérez en la última parte del 2021 también pueda repetirlo en 2022 y pueda hacer de Red Bull un equipo mucho más fuerte a todo, eh, en todo el campeonato, en todo el calendario que se vendrá en la próxima temporada. Así que bueno, gracias por acompañarnos en otro GPS 10, así que bueno nos veremos en otra oportunidad un saludo para todos